Hola amigos, bienvenidos en este video vamos a ver algo muy sencillo pero os voy a ahorrar tiempo si queréis jugar al 3 en raya os voy a indicar cuál es la mejor aplicación para dos jugadores vamos al logo de Windows y entramos a la tienda yo lo voy a escribir en el buscador, en el caso de que tengáis algún acceso directo pues entráis mediante él estamos en la tienda y vamos a poner 3 en línea en el buscador le damos a la lupita o pulsamos intro o enter y está es la aplicación que os digo damos un clic izquierdo del ratón y le damos a obtener y en cuanto se instale pues la abrimos son 18 megas solamente vamos a jugar ya por defecto viene para jugar contra la máquina Para dos jugadores iríamos a preferencias, señalamos esta opción. Como veis aquí, eh, el jugador 2 está señalado con este, con este borde azul, significa que le toca jugar. Luego jugador 1, jugador 2. En preferencia podemos cambiar el nombre de los jugadores. Podemos elegir otro tipo de marcador en lugar del círculo y la cruz típica. Y podemos hacer que una voz nos diga a quien le toca jugar. Vamos a probar, le damos a aceptar. 5. El turno de Pedro. 9. El turno de Paco. Bueno, pues eso es todo. Es posible que sea gratis. Eh, sí que sale alguna publicidad después de cada partida. Simplemente hay que darle a la X para cerrar el cuadro, la ventana con la publicidad. Nada más, un saludo, que tengan un buen día, chao.